Sí, pues aquí me tenéis de nuevo otra vez a punto de empezar una videoconferencia con un cliente. En los últimos tiempos y sobre todo desde la llegada del COVID, evidentemente la videoconferencia se ha hecho un hábito entre los equipos comerciales de todas las empresas. Y yo te pregunto, ¿realmente crees que nos hemos adaptado bien a este modelo híbrido en el cual tenemos que combinar el email, el teléfono, ciertas visitas si se pueden hacer y la videoconferencia para ser más eficaz? Comercialmente, Bueno, en el día de hoy voy a compartir contigo una serie de recomendaciones a partir de las experiencias que en los últimos años he ido teniendo con la herramienta de la videoconferencia para fines comerciales. Confío que como otros vídeos te sea de utilidad. Vamos con ello. En primer lugar, recuerda, la videoconferencia no tiene por qué ser el medio más adecuado ni el más eficiente en relación con el email o el teléfono. Piensa primero si no hay un medio alternativo más sencillo para el objetivo o para la fase de relación en la que te encuentras actualmente con ese cliente con el cual vas a tener la videoconferencia. Una recomendación importante, por experiencia, trata de no concatenar videoconferencias. Puede llegar a ofrecer una imagen deplorable, actuar con prisas, con desorden o con falta de personalización para ese cliente en concreto y no lo podremos compensar por esa cercanía que en presencial teníamos con el cliente. Al final de cada una de las videoconferencias debes hacer un análisis, distribuir las notas también llamadas acta o conclusiones que sean necesarias y acordar con tu equipo cuáles son los siguientes pasos. La preparación es igual de importante que en las reuniones presenciales. Dota tu escenario de un buen encuadre e iluminación y de los elementos de ambiente relacionados con la videoconferencia, que preferentemente deben tener un cariz profesional en el caso de las reuniones de negocio. Reduce la incertidumbre sobre el lugar en el que te encuentras, menciónalo normalmente en la introducción. Entra 10 minutos antes del inicio a veces te servirá para confraternizar con los interlocutores del cliente y también para ponerte un poco guapo. Es muy sencillo llegar a configurar dos cámaras con la aplicación de videoconferencia que vayas a utilizar. De esa manera vas a poder destacar contenidos que puedan ser necesarios a través de la conversación que puedas tener con el cliente. Combina un plano corto de los compañeros que hay en el mismo lugar y Puedes integrar también la visualización de una pizarra, de imágenes o de un objeto, una solución física que quieras mostrar al cliente. Es recomendable mantener abierta la cámara al menos un 50% del tiempo que dure la reunión. Las reuniones, mediante videoconferencias, más eficaces suelen encontrarse en un intervalo de duración entre 30 y 50 minutos. Te puede pasar desapercibido, pero el simple título de la convocatoria es importante debe ser directo sugerente si tú recibes una convocatoria en el que el título de entrada resulte tedioso resulte aburrido vas a ir con un nivel de motivación completamente distinto a que si lo que te están proponiendo es de algún modo sugerente enfoca muy bien la videoconferencia al momento de la relación a lo que persigues con el cliente que dependiendo de cuál sea la fase de la venta en la que te encuentras puede ser informar, puede ser quitar miedos, demostrar capacidad, solucionar, demostrar que el presupuesto es el correcto, cerrar una venta o fidelizar a clientes con los que ya venías trabajando. En los últimos tiempos se ha abusado mucho del PowerPoint. Cuando usamos esta aplicación, una ratio de una diapositiva por cada aproximadamente 8 minutos de duración de la videoconferencia puede ser más que recomendable. No dejes la pantalla compartida durante la videoconferencia si no es necesario. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a un documento que explica cómo preparar esas presentaciones de PowerPoint para que realmente vayamos al grano. Sean prácticas y por lo tanto sean lo más amenas posibles, que no está mal. Trata de hacer intervenir a todos los asistentes, al menos cada 15 minutos. Asegúrate que conoces sus nombres, que les mencionas, para que cuidemos la parte emocional y hagamos que todas las personas se involucren en lo que estamos tratando. La filosofía debe ser que siempre hagamos demostraciones, hagamos presentaciones que sean lo más prácticas y visuales posible, de manera que el cliente se haga una clara idea de cuál es el valor que les estamos aportando de una manera directamente aplicable a su negocio. Muestra el producto en vivo, muestra un vídeo, Saca imágenes que puedan ilustrar lo que estás explicando. Comparte otra aplicación que permita que puedas colaborar con ellos. Trae un testimonio de un experto o de un compañero. Siempre busca la metodología que pueda resultar más práctica y más creíble. Bueno, y si todavía tienes alguna duda, alguna consulta, ya sabes que en la descripción de este vídeo siempre te dejamos nuestros datos de contacto. Todas aquellas aportaciones, comentarios o consultas que puedas realizarnos serán bienvenidas para mejorar este contenido, que como siempre trata de que mejores tus competencias y ayudes a tu organización a alcanzar sus expectativas. Hasta muy pronto.